Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Eh, bueno, viendo la moción del Grupo Popular, mmm, me ha, no me ha sorprendido el contenido de su intervención, que si bien, si bien es cierto que estamos de acuerdo todos de que esta moción carece de sentido alguno, dado que ya no hay, decaen todas las iniciativas legislativas y hay elecciones. Y todo, y todo queda sin, sin efecto, eh, lo que sí que ha aprovechado el senador del Grupo Popular es para hacer una campaña sobre su modelo, su modelo económico y sobre lo que no debe ser según su criterio el modelo eh, que está proponiendo pues, nuestro Grupo Parlamentario y, en parte, el Grupo Socialista. Eh, también sorprende, no, bueno, no sorprende, es decir, va, va conforme a su, a su ideología política el que eh, en esta tribuna, por lo menos desde que yo soy senadora, nada más he oído defensas defensas de, en favor de la no tributación de, de empresas y, en cambio, eh, promover políticas que lo que sí que han hecho es fomentar la desigualdad de la ciudadanía, porque no lo olvidemos, estamos en una situación de enormísima, de gran eh, desigualdad, provocada precisamente por esto que usted está denunciando en su moción. Eh, por tanto, dicho esto, mmm, llama, la atención, llama la atención de la moción presentada por el Partido Popular que, pese que mmm, reconoce que se trata de un tema que se está tratando y se está trabajando desde hace tiempo, incluso debatiéndose desde instancias internacionales, tanto a nivel europeo como extracomunitario, eh, Pese a este reconocimiento, el Partido Popular pretende que se retire el proyecto de ley. Insisto, no tiene sentido ya esto, pero sí que es mm, eh, interesante centrarnos en los motivos que se aducen ¿eh? para mm, desmontar, intentar desmontar todo lo que contiene la moción. Nos parece apropiado que el Gobierno de España, como han hecho otros países como Reino Unido, Italia, eh, Australia o México, no haya querido esperar a la, a la lentitud de los trabajos de tipo impositivo que están llevando a cabo instancias supranacionales, sobre todo trabajos que se ven ralentizados por las influencias de los lobbies interesados en que esto no se lleve a, a, a, a término. Interesa que llevemos a cabo una legislación que, cuando se dicte la, la normativa europea, pues nada más sea Aquí tengamos que adaptarla y no correr deprisa y corriendo, como hacemos y como ha dicho el senador de compromiso al último minuto y cuando falta un mes para que nos pongan las sanciones, correr y adaptar la normativa de cualquier manera. Con lo cual, lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo o se ha intentado hacer, mejor dicho, desde el Congreso es empezar este trabajo y, además, siguiendo las pautas generales, de lo que se está trabajando en, el, en la Unión Europea. Es decir, no se está inventando el impuesto ni se están inventando supuestos específicos para España. Se está intentando un proyecto de ley que más o menos coincide con el anteproyecto que, está, eh, que fue presentado en su momento por la Comisión Europea. También quiero recordar al senador y al Grupo Popular que esta medida estaba contemplada precisamente eh, por el Partido Popular en el documento de actualización del programa de estabilidad y plan presupuesto 2018 y 2021 del Gobierno del señor Rajoy, el cual señalaba textualmente «se plantea la creación en 2018 de un nuevo impuesto sobre determinados servicios digitales que seguirá los principios recogidos en la propuesta de directiva presentada por la Comisión Europea de 21 de marzo, anticipando su aplicación en España». Nos preguntamos, ¿por qué ahora no? Porque antes sí y ahora no. Simplemente porque lo propone el Partido Socialista, porque estamos de acuerdo, nuestro grupo parlamentario, señorías, hay que ser un poco coherentes y un poco serios. Es decir, es un impuesto que no va a dejar en el paro a tanta gente, porque creo que a ustedes nunca les ha preocupado el paro de la gente. No, no les ha preocupado en sus políticas. Y precisamente, precisamente lo que va a grabar es a las grandes empresas, a las empresas que facturan 750 millones de euros. Estas empresas son las que ustedes quieren proteger y no al trabajador de cada día. En este tema creo que, no, que nunca estaremos de acuerdo y, por tanto, nuestro grupo parlamentario ya le avanzo que votará en contra, pero, sobre todo, a raíz, ya no solamente del contenido de la moción, sino de lo que ha manifestado. Eh, como postura el portavoz del Grupo Popular. Muchísimas gracias.